Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal. Si es tu primera vez por aquí, pues yo soy Yeseli Salazar y hoy les voy a estar hablando un poco sobre el tema de la visa estudiantil eh, en Austria. Muchos me preguntaron como que, ajá, cómo hago para renovar mi visa, ¿sabes si este si puedo alargarla, necesito renovarla, etcétera? ¿Cómo están haciendo en estos momentos? También para los que están fuera y quieren hacer sus trámites para venir pronto. Pues lo voy a hablar de eso un poquito Hubo eh, una revista que les voy a dejar el link por aquí abajo Se llama Metropol Ellos publicaron una información del magistrado 35 de Austria Recuerden que este es el magistrado donde nosotros hacemos eh, nuestras visas Y en la información dice que debemos hacer todo online Actualmente el magistrado no está recibiendo personas por razones obvias y eh, todo se debe hacer online. Sin embargo, eh, para los que viven aquí y quieren renovar, sí han notificado de que hay un buzón para que ahí dejen todo, pero siempre sugieren que lo hagan online y en caso de que lo hagan con ese buzón, o sea, metan sus documentos ahí, tengan una copia de todo lo que están metiendo. Este, bueno, me imagino que es por precaución porque realmente uno no sabe en cuánto tiempo llega el magistrado, si se está tras papel, etc. Yo que les recomiendo que lo hagan online. Yo en realidad pensaba de que esto no puede que no funcione. De hecho, vi muchos foros de, de extranjeros en Austria que están en trámites y algunos decían que no les estaban respondiendo a tiempo, que era un desastre, que no sé qué. Sin embargo, yo en mi experiencia personal... Este, me comuniqué desde la semana pasada, antes que cerraran todo, pues con el Fersígerum, el seguro médico, por una situación que tengo en mi seguro médico, y me respondieron hoy. O sea... Como cuatro días después, pero me respondieron hoy en plena situación donde ya todo está cerrado. Quiere decir que sí si están trabajando online desde casa o no sé, por lo menos los mensajes sí lo están respondiendo. Esto en el caso de, del Fersigerum, del seguro médico, eh, la universidad también está haciendo todo online. Yo he hablado con profesores a través de emailitos y, y sí si me han respondido. Eh, están enviando mucha información. Entonces, si usted quiere saber. Algo en específico de su inscripción, de su postulación y todo esto, eh, puede escribir online a los números, a los emails que ya aparecen en las páginas web, que si de la Universidad de, del Seguro Médico o de la visa. Entonces, volviendo al tema de la visa, eh, dice en la información que no están, o sea que si usted, por ejemplo, renova visa en abril y todavía está, está esta situación, debes solicitar tu visa como siempre, antes de que se te venza con el trámite regular, solo que online. ¿Por qué? Porque todavía el magistrado no está autorizado, todavía no, el magistrado no está autorizado por el estado, por las órdenes superiores, para aprobar visas sin, eh, sin un trámite regular o en automático, es decir, si a ti se te vence tu visa el 30 de este mes, Usted debe hacer ahorita todos sus trámites, porque no, porque no estén atendiendo a nadie y esté la situación que esté, entonces usted se puede quedar aquí a vivir si está como turista o si se te venció tu visa y todo eso. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque... Ahorita no lo vemos porque estamos en plena situación, pero Austria es un país bastante estricto y si usted no hace su trámite regular, tal vez no veas la consecuencia ahorita en la siguiente semana, sino en los próximos meses. Entonces, muy importante que sigan haciendo todo bien, igual con el tema de la universidad, este, hagan sus exámenes en el caso de los que ya estén aquí, estén presentando su examen en contacto con sus profesores, entregando tareas, porque para la renovación de la visa por lo que vemos ya sabemos que esta situación no nos va a liberar de no sacar visa con los créditos completos recuerden que para renovar visa necesitamos una cantidad de créditos anuales y lo que están recomendando es que lo saquemos ahorita todos porque imagínense si ahorita igual tienes que hacer tu trámite cuando esto pase te van a exigir todo igual es lo más probable eh, ¿Qué más les puedo contar sobre este tema de, de la renovación de visa eh, realmente no están atendiendo a nadie en, en las instituciones recuerden que el magistrado tiene muchísimas eh, muchísimas sedes de acuerdo al sector donde tú vivas donde vas a renovar tu visa te toca un, un magistrado en específico este, sin embargo no están atendiendo a nadie pero lo haces online a través de email en la parte de los que están afuera y quieren venir a estudiar pronto aquí que les recomiendo que escriban a la embajada de Austria en su país. Lamentablemente yo sé que muchas embajadas eh, no, no 100 si personas ni siquiera tienen la información exacta. Me imagino que por email es mucho más difícil, pero inténtenlo, llamen eh, y pueden enviar email aquí a la universidad. Yo voy a ver eh, si les dejo un, el email de la universidad donde se, se escribe para hacer las preguntas. Eh, de acuerdo a lo que tú necesitas tienes que escribir el email porque la, la universidad tiene muchos emails por ejemplo está Student Sulazun que es el que se encarga de la parte de admisión eh, hay muchos que infopoint hay muchísimos email entonces si quieren información más detallada de cuál es el email exacto para tu situación, tu situación escríbeme a mi Instagram eh, o déjame un comentario aquí abajo y te estaré dando el email eh, específico de acuerdo a tu situación así que bueno chicos esto es lo que les quería decir por ahora, eh, paralelamente voy a estar grabando ahorita lo, cómo va la situación en Austria Espero que también estén viendo esos videos y se estén cuidando muchísimo eh, ¿Qué más les podría decir? Espero que estén tomando sus mayores precauciones Los quiero mucho eh, Hagan sus trámites todo correcto para que puedan venir a estudiar a Austria este año Si es lo que están buscando para el semestre de invierno que empieza en octubre Recuerden que aunque el semestre empiece en octubre Ustedes deben hacer todo en este verano O sea, esto que está corriendo justamente con esta situación Ok, no tiene que ver con la visa, pero lo voy a aclarar rápidamente Recuerden, es que me han hecho tantas preguntas Ustedes no se imaginan, en mi Instagram hacen tantas preguntas Sí, dale En mi Instagram hacen tantas preguntas que, wow A ver Ustedes se tienen que postular a la universidad Si usted no sabe alemán, miren, vamos a hacer algo Yo voy a grabar otro video y se lo voy, ahorita ya lo voy a hacer Ya que estoy aquí sentada cómoda, se lo voy a hacer Esta es de la visa nada más, con la situación que estamos viviendo actualmente No puedo decir el nombre porque si no, eh, YouTube me sanciona eh, Entonces bueno, eh, esto es para esto, ahora voy a grabar otro video ya para explicarles y responderle algunas preguntas que me han hecho sobre la visa, el alemán y todo eso Así que si estás interesado, ve este siguiente video que ya va a salir pronto también Te quiero mucho, chao